Debemos y podemos terminar con la violencia de género, desde lo cotidiano y cercano, eh, desde el respeto absoluto a la libertad afectiva y de convivencia entre hombres y mujeres. Pero también recordemos, tenemos que terminar con las situaciones de dependencia económica y de vulnerabilidad. Las mujeres aún perciben un 30% menos de renta por los mismos trabajos y el mayor índice de paro es femenino. Eh, en esto tenemos la oportunidad y el deber, la responsabilidad de actuar como sociedades de las instituciones.